Y en esta ocasión queremos hablar más sobre este tema tan novedoso como es la ozonoterapia. En realidad la ozonoterapia tiene tantos efectos como habíamos visto la vez anterior, ese efecto antioxidante, pues en esta ocasión quiero demostrarles cómo nuestro organismo podría limpiarse en el caso de que tenga una intoxicación en la sangre. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría con nuestro organismo si es que empezaría a intoxicarse? Si es que empezaría a envenenarse, paulatinamente empezaríamos a envejecernos, empezaríamos nosotros a enfermarnos. Y muchas de las enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades metabólicas o enfermedades degenerativas se van produciendo en nuestro cuerpo y no existe fármaco que lo cure y no existe una medicación que la pueda sanar. Pues en realidad se trata del de el efecto de oxidación o el efecto oxidante que tienen los alimentos, el clima, eh, la contaminación ambiental, entre muchos otros causales. En este sentido, ¿qué nosotros podemos hacer? Limpiar nuestro organismo, sanar nuestro organismo, pero la desintoxicación es como una limpieza, tal cual una limpieza y para eso hoy tengo una demostración con nuestro equipo de ozono, a ver si es que nos podemos ayudar para que nos enfoquemos, ¿por qué? Aquí tenemos nosotros un guante de látex común y silvestre, ¿no es cierto? Y vamos a hacer de cuenta tal cual como que nuestra piel es una arteria o una vena o de pronto un tejido que está intoxicado. Y vamos a hacer de cuenta que el látex de este, este guante, ¿no es cierto?, este guantito, guantecito que está acá, pues vamos a hacer de cuenta como que este guante son los venenos y así es como las células empiezan a llenarse de venenos y a llenarse de toxinas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Neutralizar estas toxinas, neutralizar estos venenos. Aquí nosotros tenemos gas de ozono, en esta manguerita, este es nuestro super mega equipo de ozono que tiene aproximadamente hasta 4, hasta 9 gramos por miligramo de oxígeno, por mililitro de oxígeno. Acá nosotros tenemos un taque de oxígeno, abrimos el oxígeno y, ojo, necesitamos ir cuantificando la concentración de ozono que ya viene programado en nuestro equipo. Pero más aún si nosotros controlamos el flujo de oxígeno que sale a través de este equipo. Entonces, si nosotros conocemos que el gas de ozono tiene un efecto prooxidante, si conocemos que el gas de ozono, el momento que ingresa la sangre, va a ir limpiando las arterias, va a ir limpiando el organismo, entonces, ¿qué vamos a favorecer? A que se desinflamen las articulaciones, a que se desinflamen todos los órganos de como los riñones a que se desinflamen los pulmones a que se desinflame el hígado a que se desinflamen tus músculos porque principalmente que están ellos compuestos de vasos sanguíneos que llevan los nutrientes a la parte interna como se llama el parénquima de los órganos internos no es cierto cuando nosotros ponemos el ozono vamos limpiando todos estos órganos vamos favoreciendo para que estos órganos puedan funcionar bien porque así sucio, como, como está este guante en mi mano, así todo sucio, imagínate, no va a poder funcionar bien. Tus riñones no van a filtrar bien. Tu cerebro no va a tener la oxigenación. Y a cada rato te estás olvidando, ¿y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde era que dejé las cosas? Pues precisamente por eso es que te pasa estas cosas. Porque el cuerpo está intoxicado. ¿Y por qué se intoxica? Por la radiación solar. ¿Y nosotros donde vivimos? Acá en la mitad del mundo, en Ecuador, donde la radiación solar llega perpendicular. Aparte de eso, el cigarrillo, el tabaco, digamos, tú no fumas, tú no tomas licor. Pero si sí comes de pronto carnes, pero si sí utilizas mucha sal, si sí utilizas mucho azúcar, bebes gaseosas que son principalmente compuestos por químicos y estos químicos para darle el sabor, el color, la burbuja, van a envenenarte el cuerpo. ¿Qué va a ser el ozono? Va a ser exactamente lo que ves aquí. Mira, mira cómo le deterioró algo antes, ¿Si ¿sí ves? Si puedes ver, acércate, acércate un poquito, mira, mira, mira, ahora que ves... A mi mano no le pasó nada, mi manito está sana, pero el guante está totalmente desintegrado. Esto es exactamente lo que va a suceder en tu sangre, en tus células, en tus órganos, el momento que utilizamos el gas de ozono dentro de tu sangre, dentro de tus arterias, en todas las células, el cuerpo empieza a limpiarse y todas estas sustancias tóxicas estas sustancias morbosas llamados radicales libres o toxinas o si quieres llamémosle venenos todos estos venenos empiezan a desintegrarse así tan rápido y tan fácil como este guante pero mi mano está intacta así pasa las células van a estar intactas pero en cambio Todas las sustancias dañinas y las toxinas se van a desintegrar y una vez desintegradas pues ya no existirán en tu organismo y así es como se desinflaman las articulaciones, artrosis, artritis, los problemas de hipertensión arterial, la enfermedad conocida como la diabetes, todas estas enfermedades se producen porque hay estas toxinas alrededor de las células en los órganos que constituyen los fundamentales para producir estas enfermedades. Llámese vasos sanguíneos, arterias, llámese páncreas, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, y en definitiva, vemos cómo se desintegró totalmente el guantecito que representaba los venenos y las toxinas, mientras que mi mano está intacta. Así es como el gas de ozono entonces va a cuidar nuestro organismo. ¿Ya viste? Pues te cuento que en este programa nosotros no solamente tenemos esta demostración. Aquí está la célula intoxicada, acá está la célula limpia, esta trabaja mejor, esta está intoxicada, no va a poder trabajar. Esta trae enfermedad por los venenos, esta con el ozono ya va a trabajar bien. En este programa tenemos más, porque vamos a presentarles una entrevista fabulosa con un personaje desde España, porque sabías tú que el ozono no solo se utiliza por vía tópica, por vía intravenosa, por vía vaginal, por vía rectal, intratonsilar, etcétera, etcétera, sino que también se utiliza en disolución en aceites ozonizados. Y ese es el tema de la entrevista del día de hoy. Así es que, producción, póngame el video. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, un... acá desde la ciudad de Maboyo. Mi nombre es Luis Eduardo Palacio Minojosa. Eh, se le agradece al doctor Peter porque nos hizo la terapia de ozonoterapia y fue excelente. Un saludo a todos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles al mundo entero desde acá, desde la mitad del mundo, en Ecuador nosotros estamos a través de las plataformas digitales y obviamente para toda la Amazonía, para el mundo entero y en el Ecuador estamos ahora entrevistando a un personaje muy importante que nos se ha comunicado y nos estamos comunicando contactando precisamente a través de este sistema con el otro lado de América estamos con Europa, estamos con España y allá nos está saludando mi querido amigo Fern, eh, Juan Fernández él es CEO de Kate Biological, miembro de la Sociedad Española de Ozonoterapia, especialista en aceites ozonificados o ozonizados, que es la palabra más correcta de decir cómo están los aceites. Mi querido Juanito, bienvenido. Qué gusto tenerte acá eh, para toda América Latina y para toda la Amazonía ecuatoriana. Eh, bienvenido. Muchas gracias, eh, doctor Jaramillo. Es un placer estar aquí. Bueno, la, la, la primera inquietud eh, que, que nace al tratar este tema de los aceites ozonizados... Eh, ...sabemos que existen diferentes tipos de aceites... Eh, ...pero ¿qué es lo que hace el aceite a diferencia del agua, por ejemplo, para ozonificar? ¿Por qué tiene que ser el aceite? Eh, cuéntanos, ¿qué es un aceite ozonificado? Sí, eh, nosotros eh, somos un laboratorio experto en fabricación de aceites ozonizados... Y lo que hacemos realmente es una manera de estabilizar el ozono en aceites para poder utilizarlo en la fabricación de productos. Nosotros en Kiva Biological somos expertos en la fabricación de aceites ozonizados y con ello fabricamos productos que en Ecuador además tenemos disponibles, que es la marca Activozone, que lo pueden encontrar en diferentes puntos de venta o a través, de, a través del distribuidor, a través de Casana Corp. ¿Qué pasa si es que se toma un aceite sonificado? Explícanos eso, por favor. Lo que digo, Juan. Sí, claro, no hay problema. Eh, ok, entonces lo que hacemos es que ese aceite se convierta en un ácido graso de cadena corta. Okay. Entonces realmente el, pro el problema de eh, metabolización de las grasas que podría tener un paciente como el, que, como el que comenta no sería un problema tan grande porque estamos hablando de un ácido graso de cadena corta que se asimilaría de una manera más sencilla tipo aguacate o tipo aceite de coco. ¿Okay? Y la cantidad utilizada en nuestros eh, suplementos es pequeña. ¿eh? El, el, Por ejemplo, el producto de, de la Tibozone Premium 60, que son las ampollas de ozono, es un producto que tiene un 1% en 10 mililitros. Es, un... es, es decir, que vamos a disolver el aceite eh, en alguna otra sustancia para la ingesta o directamente ya está listo para poder ingerir. Si no lo mezclamos... Eh, nosotros tomamos el aceite, llegaría al estómago y en el estómago los ácidos gástricos pues eh, acabarían con él, digamos. No no tendrías el efecto positivo, no, no no, no, solo no, con no, ingerir. No, no. ¿Cuántos ml es lo que sí. se ingiere? 10 ml. Tenemos, tenemos dos, dos tipos de producto. Eh, hemos transformado el aceite de oliva ozonizado de dos maneras. Uno sería para tratamiento del estómago, ¿vale? Es decir, ya. va mezclado con polisacáridos y uno se lo toma y va a, efectivamente en la boca ya empieza a hacer efecto y en el estómago. Va mezclado con polisacáridos para que sepa mejor. En los polisacáridos no. es un derivado del almidón del maíz, que es dulce. Ajá. Es vegetal y dulce, ¿vale? No tiene problema, sabe mejor. Claro, el aceite de oliva así solo ozonizado no está muy bueno. Claro, no está muy rico, ¿no? Claro, y uno de los productos es para el estómago, que para patología estomacal tipo Licobacter pylori, gastritis, eh, gases, eh, problemas estomacales es una maravilla. Y el otro producto, que es este, sería el GAS 120, que es para el gástrico para el estómago. Y el otro producto, que es el Activozone Premium 60, que son, son las ampollas, eh, va microencapsulado. ¿Qué significa esto? Que pasa el tracto estomacal. Tiene una, una sustancia que se llama ciclodextrina, que lo que hace es resistir el impacto del ácido gástrico del estómago para que atraviese el plano del estómago y llegue al duodeno y entra a través del sistema linfático. Con lo cual tenemos dos tipos de producto. Eh, como ve doctor Jaramillo, el, el, la ventaja que tiene el aceite de olivazonizado es que nos permite eh, jugar ya con innovación y desarrollo de producto para obtener una efectividad grande en, en algo concreto. A ver, más sencillo. Tenemos una pasta dental que habla, habla de la boca. En Ay. Ecuador ya estamos vendiendo una pasta dental que se llama Activozone Dental Fresh y es una maravilla para tratamiento de la boca. Eh, quisiera ir a otra especialidad médica en donde sabemos que el ozono necesita un efecto más sostenido es bastante comprometedor estar eh, manipulando esta área y estamos hablando de la ginecología cuando hablamos de ginecología estamos hablando de papiloma virus que es uno de las enfermedades más comunes en las mujeres, más comunes en los hombres de transmisión sexual y que a veces ni siquiera saben que lo tienen pero lo tienen Ahora, sé que tienes eh, un producto que es para la higiene personal, es, de, es lo eh, Explícanos, porque no, no es el mismo aceite que tomas por vía oral, que claro es de girasol o oliva, pero para el tracto genito, genital, vaginal. Cuéntanos de sí. qué es, qué tiene, qué tiene de especial. Pues es una crema, eh, la activozona higiene íntima es una crema jabonosa, para limpieza eh, de la zona íntima y de la zona también anal, eh, tanto de chicos como de chicas, para el tema de hemorroides, almorranas y también para eh, recuperación de la flora bacteriana, para candidiasis, nos lo utilizan mucho también y también, para, como comentaba, para el tema del, del papiloma virus. Eh, tiene, no tiene sulfatos y tiene un pH adecuado a la zona de 5.5 para que sea adecuado con la zona vaginal. ¿Qué recomendación le darías eh, en la recta final de esta entrevista? Porque bueno, tenemos muchas preguntas por, por realizarte, pero por factor tiempo en realidad se nos está agotando. Eh, danos unas recomendaciones sobre el aceite o sonificado ¿Garantizarías tú que nosotros tenemos una alta efectividad con el aceite sonificado? Eh, yo realmente el, la recomendación que, que damos después de tantos años utilizando utilizando el aceite ozonizado, nosotros en, en Kiva Biológica, lo que es el proyecto empezó hace cinco años, pero tanto mi socio como yo, eh, somos los dos biólogos y llevamos eh, innovando con el aceite de ozono ya más de diez, eh, lo hemos utilizado en diferentes patologías y al final eh, yo lo que veo más... Eh, ...más rentable o de más usabilidad es utilizar el aceite eh, como aceite de botiquín. Pero gracias Juanito eh, por tu presencia acá. Muchas gracias por la entrevista doctor Jaramillo, es un placer. Saludos desde España. Saludos a España. ¡Hostia, tío! ¡Chao! <risa> Soy Mayra Santos, vivo en la ciudad de Quito... Y estoy muy agradecida de la atención del doctor Osono porque en realidad ha sido para mí una bendición. Estaba con un problema, estoy con un problema todavía de salud bien grave, sin embargo me he estado sintiendo mucho mejor. Y agradezco por la atención que el doctor me está dando porque realmente sí se notan los cambios. Excelente, mis queridos amigos, nosotros continuamos con este tu programa, Doctor Ozono. Y espero que la información que acabamos de ver desde España... Te sea satisfactoria para que conozcas que también existe por vía oral para problemas cardíacos, por vía oral para problemas gastrointestinales, por vía vaginal para problemas e infecciones, eh, sobre todo en la vagina. no Entonces podemos utilizar el gas de ozono por varias días de administración con diferentes presentaciones. En este caso nosotros hicimos la demostración con el gas puramente. Pero ya tenemos abiertas nuestras líneas, puedes mensajear en este instante. En vivo vamos a responderte tus preguntas, tus inquietudes. Por favor, vamos a ver qué preguntas tenemos que ya nos han llegado. Dice, buenas noches, doctor Osono. Mi niña estornuda mucho las noches y hay veces que no puede dormir. ¿Qué será de darle? Bueno, en primer lugar, cuando un niño esté estornudando mucho, es de elección un proceso alérgico. Pero deberíamos descartar cuál es el causal de esta alergia. El estornudo es un mecanismo de defensa por el cual, ¡ah! botamos gérmenes, partículas o sustancias que están ingresando por la vía respiratoria nasal y nosotros tenemos que expulsarlo por el estornudo. Entonces hay que tratar de descubrir exactamente cuál es esta sustancia, si es que es un químico, si es una bacteria o si es que es del polvo. De todas maneras, si no hay ninguno de los causales y aún así está la persona o el niño está estornudando, hay que ver cómo está su sistema inmunológico. Pero lo más importante es descartar el causal. ¿Qué puede ser el frío? ¿Qué puede ser polvo en las cobijas? ¿Qué puede ser el factor... Eh, hay acondicionado, eso también es muy importante considerarlo, pero lo más importante es mejorar su sistema inmunológico y para eso la ozonoterapia, nosotros podemos hacer tratamientos para que pueda el sistema inmunológico corregirse y de esta manera poder enfrentarse a estos alergenos que puede ser, vuelvo y repito, factores ambientales o factores externos, químicos o bacterias gracias por tu pregunta, vamos a ver si hay otra inquietud, dice doctor, a mí ya me dio COVID-19 bueno, pues, a casi todo el mundo, menos a mí a mí nunca me llegó a dar pero luego de la vacuna es como que he vuelto a enfermarme ¿a qué se debe esto? bueno, cuando una persona ya le da el COVID-19 es exactamente igual como cuando te da la gripe no, no hay vueltas que dar, es como un, un resfriado cuando eras niño te da resfriado cuando eres más jovencito te puede dar resfriado, cuando eres adulto te da resfriado, es decir, los resfriados, la gripe suele dar, es algo común, igual es el COVID-19. Con la diferencia de que si no está bien tratado con los cuidados adecuados, por ejemplo, principalmente, cuídate del frío. Eso, eso es lo, lo más lo más sagrado, es cuidarse del frío. El peor error, que vayas al hospital y que te desnudo, te tengan, pues obviamente te matan. Entonces tienes que estar bien abrigado. Segundo, tienes que hidratarte más de lo normal, porque tu cuerpo necesita expulsar al virus. ¿Y cómo hacemos para que el cuerpo pueda expulsarlo? A través del sudor. Por eso necesitamos sustancias termogénicas, que puede ser... Um, Canela, clavo de olor, pimienta dulce, jengibre, un poco de limón, sin azúcar obviamente, y esos son termogénicos. Pero no hay nada mejor en realidad que la ozonoterapia para que pueda tu sistema inmunológico contrarrestar los efectos colaterales que puede producir la vacuna. Por lo tanto, comunícate al teléfono que está en la pantalla y sabremos agendarte una cita en cualquier lugar del mundo que estés, de alguna manera tendremos la oportunidad de ayudarte. Gracias por comunicarte con nosotros. Tenemos más preguntas, por favor. Dice, doctor, ¿es verdad que la vacuna del COVID-19 está en experimentación? Y si es así, ¿por qué es obligatoria? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan cruel! <ríe> Pero tengo que decir la verdad. De hecho, sí está en experimentación, porque para poder llegar a tener la certeza de que algo funciona necesita varios años de investigación necesita tener varios años de experimentación y descubrir si es que hay efectos colaterales efectos secundarios cuáles son eh, bajo qué circunstancias a qué tipo de pacientes les da esos efectos colaterales por ejemplo cuando hablamos de la ozonoterapia en comparación a la vacuna la ozonoterapia tiene 200 años de experiencia y de evidencia científica la vacuna recién fue creada Apenas de inicio de, de este año ya lo están vendiendo, ya lo están suministrando y es eh, mal que le obliguen a la persona a vacunarse. No es correcto, es uh, inconstitucional, es ilegal, es arbitrario y nosotros no recomendamos vacunarse sino colocarse la ozonoterapia. Vamos a ver si hay otra pregunta, por favor. Doctor, me duele el pecho. A ver, me duele el pecho ya. Y tengo como con congestionada la nariz. Ok, entonces ya me imagino que puedes tomar. Bueno, si te duele el pecho, es probable que tengas algún tipo de resfriado. ¿Y si estás congestionada la nariz? Pues sí, de hecho, hay congestión nasal. En este sentido, lo que yo te recomiendo, vuelvo y repito, es cuidarte del frío. Y no puedes decir, ay no, es que yo vivo en la Amazonía, acá no hace frío, es que vivo en la costa, no hace frío. Falso. A las 3 de la mañana hace frío en cualquier parte, así es, en el verano más caluroso, 3 de la mañana siempre te hace frío. Así es que cuídate de no mojarte eh, y dejar que se te seque la ropa eh, en el cuerpo, por favor, muy importante consumir eh, hortalizas que te mejoren el sistema inmunológico te puede servir, la cebolla y el ajo puedes picar una cebolla puedes picar unos cuatro dientes de ajo le pones en miel de abeja y le dejas en maceración, de la noche anterior al día siguiente y eso te tomas en cucharaditas y claro por supuesto, la ozonoterapia te va a ayudar a descongestionar los pulmones ojo con lo que digo la ozonoterapia te ayuda a descongestionar los pulmones así es que cuenta con nosotros para poder atenderte de la mejor manera vamos a ver otra pregunta por favor dice doctor gracias por sus respuestas me ayudan mucho me puede indicar cómo puedo ser atendida por usted mi querida amiga Gracias por comunicarte desde luego a través de este programa porque nosotros tenemos este feedback, esta comunicación que es muy importante para poder guiarte. El teléfono que está aquí en la pantalla es de teléfono de contacto con nosotros, no importa en qué ciudad estés. Podemos planificar una visita en tu hogar, si es que es prudente, y si no, te informaremos dónde tenemos nuestras oficinas. En la ciudad de Quito, en la ciudad de El Coca, en la ciudad del Lago Agrio, y también en el TENA estaremos nosotros visitando. Así es que es importante que ustedes se comuniquen para indicarles a quienes nos ven. Desde otras partes del mundo, a quienes nos están viendo en España, a quienes nos están viendo en China, quienes nos están viendo en Afganistán, también nos están viendo, porque sé que es así, de hecho quiero mandar un saludo a mi querido amigo médico especialista en ozonoterapia, el doctor Mohamed Rasim, que está eh, allá en Irán. Para él un fraterno abrazo y por supuesto para todos quienes nos están viendo a través de esta red en la Amazonía Ecuatoriana. Mi nombre es Peter Jaramillo y este es tu programa Doctor Ozono. No te pierdas, la próxima semana tenemos más respuestas que darles a ustedes. Chao, chao. fecha del Max